Y también aquí llamamos a, a la mesera mediante el kiosco, pero no vino por, por el kiosco, sino tuvimos que hablarle este, para que viniera. y estamos llegando estamos llegando a Red Robin un lugar que nos recomendaron No, no problem, good. este lugar nos lo recomendaron un local vamos a ver, vamos a ver sí si es cierto que están muy buenas ¿qué es? el Red Robin es un ambiente muy, muy tejana. este es el restaurante vamos a hacer un crucito rápido por el restaurante la decoración. Uh, ya okay. Tamaris nos va a platicar de qué se trata. Okay. Pues bueno, ya estamos aquí, Yo quería hacerles un tour, pero no se pudo grabar, entonces nada más no dígarles adiós. Dios. Bueno, eh, no dijo es nada. Estamos en Fred Robin aquí en Fort Worth, Dallas, este, Texas. Eh, venimos a comer, nos recomendaron estas hamburguesas, que están muy ricas y que no es como carne congelada, sino aquí la, la arma la hamburguesa. Eh, y bueno, la verdad es que el menú se ve muy bien, hay muchas hamburguesas bien, bien ricas, preciosas. deliciosas hay de varios precios, las especiales son de 15 dólares, más pues, o eh, hay otras más sencillas de 9 dólares 10, yes, 11 dólares sí, un, hay para este, Y por posibles. ejemplo algo peculiar aquí Vimos el aparatito Pues aquí lo que, lo que nos encontramos Es que hay estos kioscos eh, Y bueno, viene el menú De bebida, de comida uh -huh. Aquí puedes ir viendo pero todavía como que no funcionan completamente eh, te viene la, la mesera a tomarte la orden y también aquí llamamos a, a la mesera mediante el kiosco pero no vino por, por el kiosco sino tuvimos que hablarle este, para que viniera eh, también aquí para las bebidas y viene tu carrito de compras creemos que esto está más bien como demo y ahorita lo, lo único que está funcionando pues es el menú para que veas qué hay eh, vienen las bebidas las hay malteadas se ven bastante ricas también aquí están los postres vean okay. y también bien aquí hay juegos opciones de juegos te cobran 2 dólares 1.99, pero bueno, por jugar. Eh, viene la parte de rewards, que te dan una hamburguesa gratis en el cumpleaños. Uh -huh. Y la cuenta. Sí. Ay. Aquí está. No la vamos a picar ahorita porque todavía no, no nos vamos. Al ratito lo probamos. Pero bueno. Este es el futuro, también este en Estados Unidos ya hay de estas máquinas porque las, se las hemos enseñado de las que hemos visto en Japón pero bueno, también aquí ya, ya empieza a ver de estas máquinas en Japón ya están funcionando, ya llamas a la mesera por aquí llega como en tres segundos a tu mesa y ya puedes hacer todo por las maquinitas aquí este es el primer restaurante que vemos con este tipo de de máquinas pero pues no está funcionando al 100% pero bueno síganos suerte nos van a traer las hamburguesas ahorita grabamos las hamburguesas, a y vean, aquí los refrescos, los refrescos son de este tamaño aquí no hay tamaño chiquito entonces llegaron nuestras hamburguesas y vean las papas están bien chiquitas con no ese tamaño y aquí puedes pedir refill de papas ahorita vamos a ver si sí si nos lo cumplen esta es como la jalapeño burger tiene tienen un chilote arriba, se ve bastante rica la de Mao se ve todavía mejor porque trae se ve bastante, bastante, bastante buena ok, pues vamos a darle y ahorita les damos nuestro veredicto final y luego el edicto final, Está muy ricas. Y la carne tiene mucho sabor. Y las papas apenas me las voy a acabar, teniendo el refil. Y el chile sí pica. Pensé que no picaba. Sí rica, le picó. Pero refresco que también tiene el refil. A mí no me gustó nada. Por eso me tuve que deshacer de ella porque no me gustó. Ya, ya sí. El tip, bueno, una característica de aquí es que las papas tienen refil. Sí nos ofrecieron. Ya no lo pedimos. Pero sí, pueden pedir todas las papas que quieran. Y están ricas las papas, pero... Están de buen tamaño. No son exagerados pero están de buen tamaño. Y algo que hace rato decía Maris, pero... Que yo no me había dado cuenta que tiene aquí el slot para pagar. Ya nos trajeron la cuenta. Podemos pagarla por aquí. Si queremos pagarla, pasamos la tarjeta y aquí mismo se paga. O... Si es en efectivo, aquí ya nos trajeron el ticket. Y ya. Y si pagas por aquí, aquí abajo te sale el voucher. Entonces está interesante las maquinitas estas. Entonces. ¿Cuántos pulgares le damos a...? Dos pulgares. Con eso nos despedimos. Adiós.